Hola gente de YouTube, soy yo, Preder5098IT, y hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bien, hoy les voy a traer un tutorial de cómo hacer unas listas de reproducción. Bueno, comencemos. Primero te vas a la biblioteca. Y para crear una lista de reproducción, para ordenar tus videos, simplemente le das a la lista de reproducción nueva. Si quieres ordenar algunos videos tuyos o, o, o no te los quieres perder. Simplemente le simplemente, simplemente le tienes que elegir el video que quieras. Obviamente esta lista de reproducción va a ser privada. Y puedes ponerle el nombre que quieras. Voy a ponerle favorito favoritos privado jajaja bueno bueno sé que este tutorial es uno de mis tutoriales más cortos pero yo solo quise dar alguna información bien solo solo quise dar solo quise dar esta información para los que no saben bueno espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse, denle like y compártelo si les ha gustado. Bueno, adiós.